I'm in the trenches with my niggas drinking. Parla la él y que la lleven Inmigrante, no perdí los papeles Fumando hash, viendo Belly en la tele ah. Si notan tus trabas, mejora tu skill Si cobras entrada no voy a asistir Tú sigue copiando ese throw up del scene ah. Yo me fijo en el centro, no rulés, de ferimentos No rule este spliff, Jodí el evento Lo siento, crecí en el centro ah. Crecí hacia adentro, estoy enfermo primo mar adentro, esto es mi vida Y pasa pasa tiempo, pasa el tiempo somos distintos, los sabes de sobra, ya no hay perdón para los males que obras, hay un caballo impustado en mi gorra, uh. <ríe> habla más alto que tal vez se corta, quiere engañarme con sal en la bolsa, quiere rapear y cantar como Ponza, <ríe> lo tengo claro, lo tengo bueno y lo vendo caro, uh. Lana está raro, dibuja con luz, Vittorio está uh. textos eternos en folios dorados, van a perder ese podio por pagos, van a perder